Todo el mundo se mantenga en su estado puro de conciencia en el momento presente. Mira las palabras. Siente que el corazón en el interior es claro, es limpio, no hay ningún apego. Y usamos esa conciencia Pura, esa conciencia natural para verlas la imagen nuestra práctica cubre todos estos niveles other, es una completud It's que the conecta the con level. todos el primer and nivel Practicamos en Ti, el ser Pero verdadero, Minyue. Eh? Es el camino, para, es el puente para ir a la iluminación. Es como un puente. Mm -hmm. Primero la conciencia se observa a sí misma y entra en el estado Iyo, eh como se va haciendo pura y pura, va transformando todos los viejos hábitos y fijaciones y va limpiándose. Y luego, naturalmente, entra en el ser verdadero. Para todos los practicantes pueden eh, estar. En este nivel, incluso aunque comiencen a participar, pueden entrar directamente en este nivel. En el segundo nivel, está el marco de referencia. Usamos la información de amor universal. Y la información de amor universal realmente está en el marco de referencia. Cuando entramos en el estado del ser verdadero, en el amor verdadero, y cuando pensamos en el amor universal, entra al marco de referencia. Porque empezamos a experimentar el amor puro. Y luego, al recordarlo y pensar en él, digamos que en cuando sale se vuelve, la información, eh, ese amor universal entra en ese marco de referencia. Las informaciones están en el marco de referencia. Pero cuando nosotros pensamos en el amor universal y experimentamos directamente ese estado, ese amor universal está en el marco de referencia básico en esa área del marco de referencia y yo en ti Jue, es la primera información que experimentamos del amor universal se experimenta de forma directa más allá de los juicios, en ese nivel los juicios no, no suceden. No hay comparaciones, no hay bueno, no hay malo. Simplemente es un estado de amor universal cuando hacemos esa información fuerte hacemos mejor el marco de referencia cuando practicamos también suceden estados emocionales y pensamientos el, pensami el nivel del pensamiento el nivel de la mente entonces la información sucede en el marco de referencia, cuando esas emociones y esos pensamientos pasan, generan cambios en el qi. Cuando estamos en el nivel de conciencia pura, nivel, la energía también cambia hacia un nivel más armónico, organizado y, esta y estable. Cuando la información aparece, cuando las instrucciones, en la información aparece, todo cambia en el cuerpo. El chi cambia y los movimientos cambian cambia todo hacia la conciencia, el cuerpo, todo se manifiesta. También las relaciones y el entorno del cuerpo, la energía, las emociones, los pensamientos en el marco de referencia, y el ser verdadero. Toda la práctica armoniza toda la completud. Hoy nosotros vamos a practicar principalmente con el chi interno es diferente cuando decimos natural en este sentido a la naturaleza de los animales nosotros tenemos eh, pensamientos lógicos en el marco de referencia cuando entramos en el estado natural tenemos dos niveles uno es que la conciencia visualiza el estado natural cuando tú visualizas ese estado todavía no es en ese estado natural no hay fuertes fijaciones no hay pensamientos no hay emociones ese, ese estado puede llegar a él en el a través de la conciencia. Si tu conciencia crea ese estado natural, todavía no es. Cuando nos enfocamos en las en las sensaciones del cuerpo, en el chi, o cuando nos enfocamos en la naturaleza, nos olvidamos de todo. Ese es un estado relativo, natural. En otros niveles, el otro nivel es el estado natural despierto, que es de un alto nivel. En ese caso, nos liberamos de todos los apegos y fijaciones. Ese es realmente el estado natural uh, sin apegos. Si tú tienes pequeños pensamientos, no pasa nada. Pero debes estar libre de las fijaciones. Ahora vamos a ver. Algunas palabras importantes para nuestra vida. A través de estas palabras puedes investigar. Te pueden ayudar a cambiar tu vida. Los instintos. Desire, greed, los deseos la conexión apegos fixation, fijaciones guilty, belleza comfort, confianza karma, karma, confesión peoples, Amor universal, paz, libertad, ser verdadero. Estas palabras conectan a unos con otros y manifiestan diferentes estados. Porque estas palabras influyen nuestra práctica. Estas palabras son usadas muy frecuentemente en las religiones, en, las, en los campos espirituales de práctica. No, no quedes fijado con ninguna de estas palabras. Bien. el compromiso con la práctica, mantente en un estado pacífico, despierto, Practica diligentemente con una buena autodisciplina. Haz la mejor vida un, con un nivel alto de sabiduría. Trae despertadas paz, alegría a la dimensión humana a partir del ser verdadero. Conviértete en luz del amor universal y hazla brillar en el infinito espacio. Construye un poderoso campo de chi para crear un gran mundo armonioso. Muy hermoso es. Nuestro. No es el valor de nuestra vida. Es un estado vital. Es una misión. Nos fundimos juntos en este estado presente. Bien. Siéntate en una postura... Confortable, cierra los ojos, despacio, amablemente, observa, observamos nuestra conciencia pura. Mantente en la conciencia pura. Siente. Pure Nosotros somos la conciencia pura despierta, Min -jue. mantente en este estado relaja bueno, sí. Completely today. Cuando estamos completamente en el estado Minyue, el marco de referencia se detiene. The experience of Y new la experiencia de Mingyue se vuelve un nuevo marco de referencia. Is Esa is experiencia y la información es nueva en el marco de referencia nuevo. Si no es nueva para algunos, eso significa que es repetido la información. Mingyue, una y otra vez en tu conciencia y se ha integrado a un nuevo marco de referencia. Solo experimentalo. Cuando experimentas tu minyue, totalmente relajado, ¿no? gradualmente renuevas la intención. Inicialmente tenemos la intención y experimentamos la conciencia pura. Cuando vienes a tu conciencia pura y experimentas, la experimentas en el momento presente, no necesitas fijarte a ese estado. Realmente eres en ese estado. La intención va desapareciendo. Totalmente relax. Desaparece la intención. Y así el estado minyue se hace más puro. You almost, uh, fall es casi como estar dormido. Pero naturalmente no mantienes any any el despertar anywhere. en el interior. No hay ningún esfuerzo. State of observing self Desde el estado de, del observarse a sí mismo, improve to I am the awakening self. No mejora nuestro estado. It is el estado de despierto. Relax. Relaxa. Relax. Even the intention that you want to maintain. Incluso la intención de que quieres mantener el estado Mingyue también desaparece. El despertar claro de Mingyue existe en el momento presente naturalmente. Nuestros Mingyue conectan juntos Consciousness Conectan con el campo de conciencia Mingyue a un nivel de un nivel muy puro e infinito. Experience this very pure state. Easy Experimentar este everybody. estado muy puro es fácil para todos, this state pero mantenerlo pure, pure, puro, clear. claro, no es fácil. Just, uh, a while somebody inside a statue, thinking. Primero antes de alcanzarlo, algunos piensan buscando algo For avoid, you lose this state. y entonces we say, pierdes simple ese estado, words, pero diciendo you, esa simple información, tú puedes mantener mantener pure, you, a mean you, mean you, you, you, you, el estado minjoe dices minjoe silenciosamente mean, Amablemente, y eso te, te, apu, te ayuda a mantener el estado presente, despierto de mi yo. Si tú te mantienes en este estado muy muy bien, tú no necesitas decir nada. Cuando realmente estamos en el estado puro de despertar, realmente estamos muy cerca del ser verdadero. E incluso algunas veces nos volvemos el ser verdadero. En ese estado puro nuestras conciencias están en el estado más armonioso y todas las informaciones se vuelven muy organizadas. Ni siquiera piensas en la información del amor universal. Ese estado es amor universal. Es muy claro, muy pacífico, puro, un estado de infinito naturalmente favorece a toda la naturaleza y a todos los seres humanos ese estado naturalmente crea un campo de armonía de información armoniosa ese estado también es un un tipo de muy alto nivel de información. Y ese estado va a través del de campo de conciencia humana y guía a la conciencia humana de todo el mundo a un estado de despertar. despierto, muy puro, muy claro, muy relajado. Ese estado va más allá de todo, pero se funde con todo armonizándolo todo sentimos nuestro infinito campo de conciencia nosotros somos una comunidad de conciencia pura despierta esa conciencia pura Naturalmente va más allá del tiempo y el espacio Naturalmente se funde unas con otras Con cada uno Sostiene a cada uno Unos a otros ni siquiera pensamos, amor, pero el amor está ahí. all the support from all the infinite consciousness for you, God, intention is that to a través de esta conciencia infinita todo este campo se funde con el chi universal y trae el chi universal al dantien superior viene al interior del cuerpo nosotros abrimos el espacio interior del cuerpo ¿cómo podemos abrir el espacio interior del cuerpo? solo necesitas mantener el estado puro en el cuerpo. Y una especial, una especial sensación aparece en ti mismo. La propia pureza de la conciencia, Nos ayuda a sentir el espacio interno y lo abre. La palabra de abrir el cuerpo no es realmente correcta. El interior, el espacio, solo necesitas darte cuenta del espacio y confiar. Cuando esa experiencia sucede, nosotros sentimos que el interior de ese espacio es como si se abriera, como sin fronteras. Y el espacio del universo y el espacio profundamente en el interior se funden y se convierten en uno en el marco de referencia común toda la vida está influida por nuestra visión y por las emociones y sensaciones y sentimos que tenemos límites, fronteras, entre el interior y el exterior. Creemos que nuestro pequeño cuerpo está limitado. Pero creamos realmente, lo estamos creando esa fijación. Y estamos creando esa limitación. En el nivel de la conciencia pura todos desaparece, todos los límites desaparecen. El campo de conciencia ahora viene al interior del espacio del tantien superior. Just to keep and solo mantente claro y limpio you tantien, is pure, is the best. y te vas a dar cuenta que el Tantien superior es un espacio harmonized with the armonioso con el universo que se armoniza naturalmente con el universo El chi universal y el chi del Tantian superior se intercambian, se funden, se transforman y se crea un gran equilibrio armonioso. Para experimentar mejor este estado, Puedes decir Shen, Shi, silenciosamente o solamente pensar. Shi, en el universo. La conciencia despierta, Shi, va al espacio interior del cuello. Relaja. Siente el cuello de Chipuro. El cuello de Chipuro se funde con el universo sin fronteras. Mantente despierto. Cuando aparece alguna sensación, no te apegues a ella. Y si la conciencia pura se apega a esa sensación y limitas la experiencia. La conciencia pura es infinita, no hay interior, no hay exterior. Cuando nos fijamos, quedamos apegados a la sensación, esto la limita. Y la conciencia queda ahí. Cuando la conciencia pura va a un espacio. El espacio interior del cuello se vuelve muy puro. El chi universal nutre el interior. Te enfocas en ese espacio. Y el chi universal vendrá a ese espacio. La conciencia pura va al espacio interior de los hombros. And we we just the space. Ya no decimos, cuando Because decimos no inside, no interior, Estamos limitando y entonces no hay interior realmente, no hay exterior. Experimenta el espacio, el espacio de chi, de los brazos y al mismo tiempo. desde los brazos nos damos cuenta de todo el espacio universal experimenta los codos antebrazos, muñecas manos, dedos los espacios Muy profundo, a un nivel muy sutil. Sí, está en un estado de vacío, está en el, en el universo infinito. Experimenta el espacio del Tantien medio, el espacio de los pulmones, el espacio del corazón, el espacio de las mamas, la conciencia pura, despierta, se funde con ese espacio, no hay interior, no hay exterior, Siente que el chi puro del tantien medio se funde con todo el chi universal. El universo puro y finito. El espacio del tan, tien medio y el universo es uno. Min he despierto se funde con el espacio del Tantien inferior va a través a un nivel muy sutil del espacio del hígado es un Chi, un espacio de Chi Vesícula biliar, espacio de chi. El espacio de chi del páncreas. El espacio de chi del vaso in, in vacío en el universo. Siddha estómago intestines chi space y el espacio de los intestinos el espacio de chi de los riñones vejiga reproductive system el espacio de chi de la vejiga y del sistema reproductor. El tan tiene inferiores chi muy puro. Todo el Universo es Chi. El Chi del Tan Tien Inferior está en armonía con el Chi Universal. Y el Chi Universal nutre el Chi del Tan Tien Inferior. El chi del tantien inferior es muy armonioso, completamente abierto, es muy armonioso. Muy armonioso. Same with the whole Es espacio universal. Me llueva a través del espacio de la columna vertebral y el sistema nervioso central. Vértebras cervicales. Vacío. Vertebras torácicas, vacías, vértebras lumbares, sacro coxis, todo el espacio de la columna, se funde con el universo. va a través del espacio de las piernas. Las piernas son de chi transparente, okay. ah, abiertos, se funden con el universo, con un chi muy puro y muy limpio. Observamos todo el cuerpo. Todo el cuerpo es un espacio de chi puro. puro y despierto. Está en todo el chi del cuerpo y en todo el universo. Es uno con el universo. Sentimos nuestra completud despierta, infinita. El cuerpo de Chi se funde con todo el universo. Todo el universo es nuestro cuerpo de Chi. Y nuestro Minyue está en ese cuerpo infinito de Chi. Dishu silenciosamente. En todo el espacio del universo, <tose> Mingyue se relaja, here, durmiendo pero sin dormir. Ahora sentimos Migman, el palacio interior de Migman, vacío. Ese espacio es el centro de todo el Chi universal. Mingyue puro se funde en el espacio de Chi de Mingmen conectando desde ahí con el Chi universal infinito ese espacio es el Chi interno Minyue se funde con ese chi. El chi universal acude a ese chi, nutriendo a ese chi. En ese, ese espacio, el chi original, inicial, se activa. nuestra mente física y lógica se transforma en chi cuando esa conciencia lógica interfiere no se puede fundir bien, ahora estamos en el estado minyue sin pensar en nada nothing, haciendo nada y is very clear, very pure, el espacio interior de mi es muy claro puro y profundo Very deep, very deep. Todo el Tantien Inferior es muy profundo, muy claro. This is the center of the so ese centro, ese espacio es el centro del de infinito so universo. Decimos in con mi yo he, totalmente relajado en el espacio del palacio interior de Migmen Dishu muy, muy suavemente, silenciosamente durmiendo en ese espacio en ese espacio se vuelve cada vez más fino y más y más profundo relaja un palacio interior de MIGMEN todo el espacio interior del cuerpo todo el espacio del universo Tú sientes que todo el espacio del universo Respirando En el espacio de MIGMEN Siente Mingyue despierto claramente en el infinito espacio de Mingmen y el universo, son uno. Sostenemos la bola de Chi. Desde me, y comenzamos a hacer a abrir y cerrar despacio amablemente a un nivel muy, muy profundo y sutil en toda la completud infinita, todo el cuerpo de Chi y todo el espacio de MIGMEN abren y cierran juntos con el Universo. Chi Todo el cuerpo de Chi desde MIGMEN abre y cierra. Chi. Todo el cuerpo de Chi se expande. Expand. Se expande. A un nivel muy sutil y profundamente el interior se expande. Ese es el estado minyue, despierto. El espacio minyue, despierto. En ese espacio, Mingyue, experimentamos el amor universal con una sonrisa interior y con una alegría, alegría o felicidad interior. Si tú tienes tiempo, puedes quedarte durmiendo con mi en el espacio de mi sin hacer nada, sin ninguna intención sintiendo que eres uno con el universo y puedes mantenerte en este estado largo tiempo. Todos los días lo puedes practicar una o dos veces en la mañana al despertar en la tarde antes de ir a dormir. Puedes usar esos dos tiempos para estar en este estado. E incluso, aunque tengas 20 minutos, puedes conseguir un buen equilibrio. Ese estado crea una gran armonía para la vida para la completud infinita. Ahora, Ahora elevamos la bola de chi despacio. Nosotros somos un espacio de chi armonioso, despierto, y la información de amor universal se vuelve muy fuerte. Necesitamos repetir siempre esa información para una bella vida, y esa información se vuelve a un buen estado de vida por encima de la cabeza vertemos el chi el chi más puro del universo el chi más puro del universo es reunido por el de Pura y lo trae al Tantien superior se vuelve el Chi muy abundante el interior se vuelve brillante y transparente bello, un espacio de amor a través del espacio interior del cuello el interior, es, el Chi es abundante y fluye bien el interior es brillante y transparente bello Al en medio el interior se hace brillante y transparente está en un estado de amor universal llena todo ese espacio el chi es abundante el chi fluye no bien y las funciones son bellas, hermosas. Vamos al Tantien inferior. El Chi es abundante. En ese espacio el Chi fluye libremente. Todas las funciones son hermosas. Siente ese amor universal y la felicidad en ese espacio. Realmente amate a ti mismo. Todos los órganos internos, todas las células. La conciencia de amor universal despierta va a través de las piernas. Y la felicidad y el amor va a través del interior haciéndose bello, hermoso, brillante, muy saludable. Elevamos la bola de Chi. Siente como la conciencia pura y despierta y el amor universal se hacen muy fuertes y, y felices. por encima de la cabeza todo el chi universal baja va a través del interior a un nivel muy puro disfruta de esa bella luz de chi en el tantiel superior cuello Tanti en medio. Tanti en inferior. Colocamos las manos sobre tu chi. Sentimos esta completud despierta y pacífica. Relaja vai Yeah. Pure consciousness, love itself. Sentimos que la conciencia pura, Mingyue, se ama a sí chicken. misma, ama a todo el chi del cuerpo. El amor family. de Mingyue se expande a toda la familia ama a todos los miembros de la familia la ama, toda, ama a toda la familia en el espacio de la casa el amor universal de Mingyue se expande se siembra en toda la sociedad en toda la humanidad en todo el mundo natural, la naturaleza. Plants, en plantas, en animales, And ama a la Madre Tierra a y siente una profunda gratitud, una profunda gratitud. Ama todo el universo, a todo el espacio de Chi universal, ama todo, el amor es en todo el universo en el momento presente, nosotros somos una completud ming de amor universal Separa las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. Cerramos los ojos otra vez. Cuando cerramos los ojos, entramos inmediatamente en la conciencia despierta Mingyue. Siente esta paz en el momento presente. Ahora nuestros Mingyue conectan juntos para enviar buena información a todo el mundo. Mingyue ilumina toda la Tierra. Todo el espacio de la Tierra está en nuestro Minyue. Y damos información de las supercapacidades desde Minyue. A todos los cuerpos humanos. Y todos los espacios de las construcciones, edificios, calles, todos los espacios son brillantes y transparentes. Virus y problemas, conflictos, se transforman, desaparecen. Si sentimos profundamente que nuestro campo de conciencia envía esa información desde este estado. Y rápidamente la información desaparece, cambia. Todo alrededor del mundo, todos los países, toda la humanidad. Todos esos espacios se vuelven brillantes y transparentes. Damos esa información. Se transforma. Desaparece. Todos los virus y todo tipo de problemas desaparecen. Siente que todo está claro y limpio. Un estado claro y limpio. Muy armonioso. Todo está muy bien. Experimentamos nuestro hermoso Minyue ahora. Despacio, en Minyue pacífico, abrimos los ojos desde él. Un minyue muy pacífico. Abrimos. Abrimos los ojos y sentimos que nuestra visión está muy pacífica. Cuando vamos a, al exterior y nos fundimos con la naturaleza, sentimos que minyue puro y el amor universal Mira alrededor. Y cuando ese tipo de visión conecta con el mundo, es muy efectiva. Se funde con la naturaleza, se funde con el exterior mira de esta manera desde el amor universal despierto y, y envías esa información con la mirada cuando caminas y cuando te comunicas con otros hazlo en este nivel y esto es un alto nivel de práctica muy bien sí. muchas gracias a todos 好